hola bienvenidos mi nombre es diana amado y hago parte del club de creadores Carol. el día de hoy vamos a realizar un lindo proyecto que es en herraje y en técnica ladrillo espero que les guste mucho los materiales que vamos a utilizar son hilo miyuki herraje tipo candonga balines Délica en un tono oscuro y dos délicas en un tono claro. Aguja, tijera y encendedor. Para realizar esta pieza iniciamos por tomar el herraje y vamos a tomar nuestra aguja de hilo y vamos a realizar un pequeño nudo para unirnos al herraje. Debe ser doble, bajo y realizo de nuevo. Ahí me voy a posicionar en el sitio donde voy a iniciar. Y recordemos que para la técnica de ladrillo inicio siempre con dos délicas. Las bajo y vamos a tejer por fuera. Las acomodo sobre el herraje. Me meto por el círculo. Y subo por la segunda délica. y acomodo a mí me gusta rematar de la siguiente forma al inicio y es me bajo por la primera y subo de nuevo por la segunda porque me va a dar un acabado perfecto y me va a dar seguridad para trabajar luego tomo una me meto y con mis dedos la ayudo a acomodar sobre el herraje y me subo por la que acabé de poner. Sostengo para subir el hilo, para darle la guía y que ella se acomode. Voy a repetirlo una, una vez más. Tomo una, bajo, acomodo, ingreso por el aro, y subo por la que acabé de poner. Ahora lo que deben realizar es el mismo proceso hasta llegar al otro lado. esta es nuestra última délica de esta fase subo me paso por el hilo y bajo de nuevo por ella giro mi proyecto y me paso a quedar en medio de las dos délicas volteo y voy a empezar a tejer por la parte de adentro Vamos a empezar a tejer, vamos a realizar el bordado de la parte de adentro, para eso voy a introducir una dorada y una gris y luego me meto por debajo del herraje, de esta forma, y me voy a subir por la délica gris o la segunda y paso de una vez a la parte de atrás, y me queda de esta forma, voy a realizar el cambio de tamaño, por lo cual voy a utilizar un balín, tengo el balín, y me voy a meter debajo del, del herraje, o sea en la parte de abajo de la candonga, y me subo por él entonces es el mismo tejido así el, el tamaño de la pieza cambia ahora voy a poder a poner tomo una gris me meto por debajo y me subo por la que acabo de poner voy a poner de nuevo una gris y repito el proceso, me meto por debajo del herraje, acomodo y me subo por la délica que acabé de poner y salgo atrás. Ahora repito con balín, me meto debajo del herraje y subo por el balín. Y así voy a repetir la secuencia, dos délicas, un balín, dos délicas, un balín, hasta llegar al otro lado. Para terminar ya esta fila, introducimos una dorada y repetimos el proceso y me subo por la dorada, salgo atrás y me queda mi segunda parte, ahora giro, paso atrás la aguja y vamos a repetir la última parte, inicio con dos porque voy a eh, hacer eh, la primera entrada, tomo dos, me meto por el hilo que quedó sobre el balín. y me subo por la segunda délica y salgo atrás. Tomo una y me paso al hilo que quedó al otro lado del balín. Me meto por ese hilo y subo por la délica. Ahora voy a tomar otra y me voy a meter en el hilo que quedó en medio de las dos delicas y me subo por la delica que acabé de poner de nuevo tomo una me introduzco en el hilo del balín y me subo por la delica entonces lo que estoy realizando son las curvaturas alrededor de la, del cambio de tamaño en la piedra tomo una me paso al hilo del otro lado y subo, luego tomo una, y me meto en medio de las dos délicas, subo, tomo una, me meto en el hilo del balín, subo, tomo una, me meto en el hilo del otro lado del balín, subo por ella, tomo una y la introduzco en el hilo que queda en medio de las dos delicas de base y subo. Y este proceso lo repito por todos los balines restantes. Y para terminar, tomamos una gris y la metemos en medio de las dos últimas delicas. Y subimos. Sostenemos. Y aquí simplemente vamos a esconder el hilo. Por las piezas. Corto y quemo. Retilo la hebra dejando una colita y con mucho cuidado giro y con la parte azul de la candela quemo y esa es la forma de sellar mi pieza y aquí tenemos el resultado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y darle click a la campanita. Que tengan feliz día. Chao. No me gusta ese chao y ese feliz día tampoco. ¿Entonces cómo te despedías? Te despierto? Yo no me despido. Yo simplemente abandono el lugar y todo el mundo sabe que me fui.